Porque no le podemos conceder a Marruecos de esta forma tan chusca el derecho de veto sobre nuestra política exterior. Con Marruecos y con el conjunto del Magreb y con la región del Sahel hay que dialogar y hay que negociar una política de vecindad que garantice pues, el desarrollo sostenible, la gestión de los recursos naturales en beneficio de los pueblos y del planeta, el respeto de los derechos humanos, los movimientos migratorios seguros la lucha contra, contra el terrorismo, etcétera, Y por eso, precisamente por eso, es irresponsable concederle el derecho sobre la política exterior de la Unión Europea a un régimen autoritario como el marroquí. Por tanto, hoy, desde este Parlamento, manifestamos nuestro apoyo incondicional a la causa del pueblo saharaui y al frente polisario en su lucha de liberación nacional convencidos, convencidos, como decía ahora, de que la estabilidad en el norte de África no puede realizarse burlando la legalidad internacional, eliminando a un pueblo que lucha de forma valiente, de forma tenaz, desde hace demasiadas décadas por su liberación y que no se puede hacer primar el derecho de la fuerza sobre la fuerza del derecho. Gaur, gaslantzitua, ikusten genuin eusko legabilizarretik, egoera ni erantzun indartu bat ematea, eta Pedro Santzezen erabaki pertonala errefuzatzea. España co eskatzen diogu modo activo sustatu, eta babestu bearduela, nació batuen eracundean, europar Europa unean, eta baita gañera gainerako nació antolakundeetan, antola zuzenbidearen eta nazio batuén, erakundearen evas araberako aráveraco, compombide político